Es pues que estoy súper contento con mi coche nuevo, cariño. Tiene de todo, pero de todo. Limitador y regulador de velocidad. Sí. Cierre centralizado. Y mm. de balunas. Sistema eco para contaminar menos. Es, es que es genial, tiene Todo. ¿Y este botón? Autodestrucción en.